Yo solo puedo dormir acá. Bueno, vamos eh, a dormir porque. Oh, ¡Qué sortudo! ¡No, wey! ¡Ey, tú das tu trabajo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Carne no podrida! ver. ¡Hola, asqueroso! Creo que se bajó. Ay, no tengo... Me perdona. Me perdona si he hay... si hecho... Hay... Mírame. Pero me perdona si he hecho algo que no te ha gustado. Me perdona. Ay, güey. <tose> qué asco. Ay, qué suerte que dormía acá. Igual tenía acá la... No, no, no. Oh, uy, se murió uno. Tengo una pearl Pearl ender. Uy, y el mapa... Mapa. No, mapa, ¿dónde está? Mapa. Mapa. Ah, acá. Hola, mapa. Ahí está. Ahí, ahí está. Bueno. Vamos a seguir jugando. Normalmente, y bueno, voy a tener la, acá la mano. Mi mano está bien cruda, está bien seca. No sé qué asco. Eh, bueno, eh. qué suertudo, aparecía al lado de una casa. Hola, voy. ¿Qué onda? Voy a vivir acá. hay nada Venga. cofre no me estaf uy mira que no podía haber cofre así de la nada así dos. no pueden haber dos cofres juntos así cuando empiece el juego o sea esto no es normal ah uy ya esto es otra cosa cuando oh, salgo uy dónde se saca esto todo esto bueno como yo soy un genio voy a hacer así agarro esto talo ay voy me llevo esto me llevo esto, me llevo esto y esta bueno ahora hay que, voy a poner juego un PlayStation por eso no juego un Lightweight pensé que era un corazón con una flecha, what the fuck bueno me saco nada más porque me está molestando Yo dije no, que me lo iba a sacar, no, que me lo iba a poner acá en esta parte del inventario. Listo. Eh, bueno, vamos a... Ey, vos. bueno no te, pendejo, no te pego porque está el golem acá al lado. ¿Cómo abro? Acá, listo. No podía porque tenía que estar. A ver, pedazo de. de hierro. Si yo le pego a alguien y bueno me ves, ¿qué haces? Vaya que no es sin pedo. ¡Oh! Uy, un gatito. voy a empujar al agua. Al agua, pato. Al agua el gato. Aquí un. No, no me cofres. Uy, ahorita suerte. Comenzó. Comencé re bien. Wey, ¿cómo estás, ¿Al día, no? Me das un poco de... de... de Esmeralda, por favor. Responde. Decime que no me vio. Ay, wey. Ay, wey. ¿Dónde está? Decime que no me vio el golem. Ey, llama, ¿ho viste el golem? De llama. Llama, decime, viste ¿sí? ¿Dale, golem. Decime. Sí, viste golem. ¿Ah? Uy, golem está acá. Ay, güey. No me dio. Te pego. Ah, vos no me no, viste. ¡Al agua, pato! uy ¡Qué buena ¡Uy! dile conejo! ¡WTF! ¡Qué asco! ¿Vos fuiste el quien mató a, con al a coneja? ¿Vos mataste a coneja? Mataste a mi prima ¡Muere! ¡Muere, te dije! Gracias Bueno, voy a hacer un funeral acá. Mi prima ha muerto. Será recordada. Espera que pico esto. Te voy a hacer. No, mejor no así no Uy, esto tenía. Me tengo que. Acá. What the fuck? que me sacas toca. Voy a hacer un ¿esto qué es? Que tonto. Qué tonto. Se le ocurre un cartón de piedra. Bueno, hoy estamos aquí para despedirnos de mi prima la conejita. Siempre se recordada Ay, güey, me enterré a mí mismo, bueno, dejamos esto que es para mi parte de mi firma. Tapamos su tumba. Me voy a poner su nombre. Uy, ¿cómo se escribe acá? Oh. Caro, mija. Caroneja, la coneja. A ver, era. Ahora. Uy, me acabo Uy, borrela. Eh, a ver, caroneja... A poner será recordada caroneja pompi el nombre nació voy a poner un nombre cualquiera a mí le voy a poner los mil a, no, acá. No pongo acá. Nació no, sí, acá. Esto es falso. Y murió 2020. Terminado. pongo RIP espera te pongo acá ¿Hoy dónde le estoy poniendo? 2005 RIP 2020 Fue un honor conocerte espera no casi espera tú que mira por qué no me dejas tranquilo como con mi prima. Si no serás recordada. Wey, tengo que dormir de verdad, ya esto no es broma. Salme de mi cama, pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me mataron a mi prima? RIP no, ¿por qué? ¿Por qué me crees si no? Porque a ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Era muy joven para morir. porque No, no te vayas. Ahora quiero ir a la familia. Ay, ¿por, qué? Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le voy a decir ahora a su familia? ¿verdad? sí